Tengo que tener disciplina y eh, la disciplina es una, eh, un juego muy peligroso porque cuando tú eres demasiado estricto contigo mismo, entonces eh, ya se vuelve estrés y se vuelve eh, aburrido y uno no puede poner tampoco a prueba tanto su fuerza de voluntad y... Eh, Cómo, eh, cómo evitar esa gratificación inmediata que es lo que realmente nuestro cerebro mmm, de manera uh, biológica eh, tiene su primera reacción porque acuérdense que vamos a, a, a entrar en el contexto de eh, este libro Todo es posible inventa tu futuro porque aquí en este libro en, vimos que tenemos tres cerebros. Entonces, hay un cerebro que es este, que es el reptiliano, que es el cerebro que nos lleva a la acción y es el que guarda todas las, eh, digamos, eh, todas las memorias, guarda eh, todos los hábitos y de manera inconsciente nosotros actuamos y el consciente se queda como fuera de contexto y no sabe cómo el otro hace las cosas y yo me quedo mirando que soy la humana porque esta área prefrontal es la área humana. Entonces, ¿cómo evitar la tentación de la gratificación inmediata? Porque hay un, mi yo me ve, y eso se llama conciencia. Y entonces mi yo me ve y yo no me puedo comer al escondido de alguien. Yo no puedo. Este ayer dijimos, aléjalo de tu mente, quítalo de tu de tu vista, aléjalo de tu mente. Y bueno, eh, diría Marimelda, pero usted no ha quitado. Hola Lilia, ¿cómo estás? Usted no ha quitado el, el dulce y usted dijo que lo alejara de la mente. Sí, es verdad, pero es que esto lo voy a regalar y tiene una, eh, un contexto diferente y además lo necesito para que ustedes puedan, eh, digamos, eh, entender lo que es una tentación. Biológicamente estamos diseñados para en que todo entra por los ojos y el que actúa es el cerebro inconsciente donde están las, los programas y las memorias ¿cómo hago yo para evitar entonces esa, esa gratificación eh, esa tentación de la gratificación inmediata? ¿cómo hago yo? entendiendo que mi yo me ve, o sea yo no me puedo esconder de mí misma. No puedo, Lili. Li, lila, Lila, pardo. No puedo esconderme de mi yo. ¿Yo cómo hago para esconderme? Me meto debajo de la, de la mesa a comerme el chocolate y yo misma me estoy viendo a mí misma conmigo misma. Entonces, tengo que aprender a entender que mi yo me ve. Y tengo que aprender a reconocer la tentación. Aprender a reconocer la tentación. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a reconocer. Y tengo que conectar con mi yo del futuro. Es muy importante que te conectes con tu yo del futuro. Tú tienes una un yo del pasado, tú tienes un yo del presente, y tú tienes un yo del futuro. Y tú tienes que conectarte con esos tres yo. Tu yo del futuro quiere algo. Y, y a mí me gusta mucho el ojo. Eh, yo, yo siempre ah, eh, me gusta visualización, me gusta... Hoy estaba pensando qué hago yo para tener un como hay un ojo que te ve hay una visualización cuántica y precisamente en este libro muchachas hablo de eh, este aquí hay una parte les voy a leer miércoles dónde está mi mi mi mi mi mi si sí, lo encuentro okay, cuánto me dan para que lo encuentre Ok, aquí hay una parte eh, de, de mi yo del pasado, porque ya este es mi yo del pasado, mira, esta es mi yo del pasado, esta soy yo, la del futuro, pero mi yo es la del presente. <risa> tengo un juego de palabras. Eh, pero lo que te quiero decir es que yo soy la mujer del futuro de esta mujer que hay acá en este libro, porque este libro ya quedó en el pasado. Entonces, mi yo me ve y yo tengo que aprender a entender eso. Nada, nada está oculto a los ojos de Dios. Yo me puedo meter debajo de la mesa, debajo de la cocina, debajo de lo, donde quiera, pero hay, hay, hay una, yo no me puedo esconder. Entonces, ese, ese, ese, ese entender esa conciencia, hace que yo pueda activar este ojo, que es el ojo que ve lo invisible, que ve lo cuántico y en estos días me pusieron un comentario, ay usted tan tonta eh, habla de cuántico, yo no le veo nada de cuántico a eso, y porque mmm, yo dije reprogramar el ADN cuántico y la escuela cuántica mía, entonces me dicen, pero usted tan boba, ¿por qué pone la palabra cuántico? Yo no le veo nada de cuántico a esto, y yo sí le veo todo, se lo veo cuántico. Porque cuando yo escribí este libro y me tomé esta foto, yo no sabía, ni yo de hoy lo estoy viendo y me estoy viendo en el pasado. Y me he creado, me he ido creando con disciplina, con dominio propio, con todos los días, día 14, reto de 45 días, cómo evitar la tentación, cómo evitar la gratificación inmediata, cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. Y todos los días me he ido creando. Y este libro se creó en el 2015 y estamos en el 2015. 2000... 22, o sea que este libro se creó hace 7 años, pero mi yo del pasado no sabía que yo iba a participar en ferias de libros, que me iba a ganar un premio, pero yo sí creía y sí creo que yo puedo marcar una diferencia en el área de los escritores y que yo sí puedo marcar una diferencia en el área de, de los libros, y que yo sí puedo con una vida disciplinada y entendiendo y aprendiendo a reconocer la tentación que yo sí puedo, y yo hoy me estoy viendo, entonces yo sí soy cuántica, yo sí soy la mujer del futuro de esta, y puede ser que para una persona, y lo digo porque me hacen los comentarios, lo más Ridículo que he visto que le ponen la palabra cuántico a reprogramar el ADN cuántico. Que le ponen lo cuántico, visualización cuántica. Es como ridículo. Y no es ridículo. Porque mi yo del futuro me ve. Y es muy importante cómo evitar la tentación de la gratificación inmediata con esta respuesta mi yo del futuro me ve, y si mi yo del futuro me ve, me estoy, yo me estoy viendo acá, esto no es ridículo, a lo mejor no está la persona que me lo dijo, y tú no me lo has dicho, pero yo lo tengo que decir, porque yo tengo que creer que si Dios lo dice yo lo creo y que si Dios lo hace yo lo veo y Dios a mí me acaba de mostrar que esto es cuántico y que usted no está viendo a Dios pero él existe me ve a mí y yo puedo ver la foto mía entonces si sí existimos mi yo del futuro existe yo existo y el mi yo del pasado también existe, así que mi yo me ve. He dicho, caso cerrado. Marimelda, entonces, ¿cómo evitar la tentación de la gratificación inmediata? Dame una técnica. La técnica es, mi yo me ve. Mi yo del futuro me ve. Yo soy la mujer del futuro de esta mujer que escribió este libro hace siete años y que hoy ya puedo estar en ferias del libro donde participamos, creo que hay más de 30 mujeres que hemos, que estamos participando en la feria del libro en el mes de abril con los libros que ya los puedo leer o leer, tocar, materializar, ¿por qué? Porque he tenido disciplina, con dominio propio y soy testiga y soy testimonio de que esto funciona ahora sí voy a leer porque hablo hasta por los codos <risa> es que cuando uno es escritor eh, eh, estudia tanto tanto tanto tanto porque para decir qué es la visualización cuántica ¿Cómo evitar la tentación de la gratificación inmediata con la visualización cuántica? ¡Ah! ¿En serio? Ay, no, pero ya no me cabe más esto aquí. Con... Perdón que estoy agachando la cabeza. Con... La... Visualización cuántica y entonces al que no le guste, que no le guste, porque la palabra cuántica va, aquí somos cuánticas, yo soy una mujer del futuro, yo soy cuántica, y al que no le guste, que se lo chante, pero sí soy cuántica, Sí lo soy, tú también eres cuántica y tú también eres cuántica porque no nos estamos viendo físicamente, pero existimos. El Internet es cuántico, los ordenadores son cuánticos y nosotros somos cuánticos porque existimos en el pasado, en el presente y en el futuro. Sí existimos y Dios es cuántico porque Dios sí existe. ¿Lo he visto? No. ¿Lo conozco? Sí. Ok, gracias. Muy amable. Ahora sí, Marimelda, lea. Visualización cuántica. ¿Qué es la visualización cuántica? La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Marimelda, ¿usted me, la puede, me puede volver a repetir eso que dijo y en qué página está y dónde consigo el libro? Mira, el libro lo puedes conseguir en Amazon. Eh, puedes entrar a Amazon y puedes adquirir el libro. Y lo que estoy leyendo está en la página número 132. Y voy a volver a leer. La visualización cuántica.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 En el futuro. Entonces, sacas a la mente del modo reptiliano, del modo uh, operandus, del modo inconsciente, e inmediatamente vas a este ojo que es el de la visualización, el de la imaginación, que es el ojo de Dios, que es el ojo del futuro, que es el ojo del. Ay, el ojo divino precioso, es que yo lo veo, yo estoy viendo. Yo cierro los ojos y yo veo a Dios. ¿What? ¿De qué me está hablando? Yo sí. Entonces, saco a la mente de acá, de acción, impulso, sobrevivencia y lo llevo al futuro. Es un juego en la, en la mente. Entonces, mi yo me ve. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A, que es este que estoy hoy, aquí me estás viendo en manera eh, presente aquí y ahora, y yo quiero ir al punto B, y yo como me veo en 10 años, yo, hace 7 años, no sabía cómo iba a ser yo físicamente todavía, pero, me pude conectar conmigo y pude hacer ese esa, esa conexión y pude tener una vida disciplinada con dominio propio y me pude y pude estar aprendiendo a reconocer la tentación de abandonar de dejar de escribir de dejar de hacer los retos llegó más de una persona a decirme yo no entiendo usted para qué hace esos retos está perdiendo su tiempo usted eh, en vez de ponerse a trabajar hombre, yo estoy trabajando ¿cómo así? si yo estoy trabajando en vez de hacer dibujitos hombre, si yo estoy haciendo el libros, yo no estoy haciendo un dibujo cualquiera yo estoy haciendo a mía esta se llama mía mía tan linda esa mía ¿cierto? esa mía esa mía, mía, voy a poner aquí mía Qué belleza. Mía. Mía. Te amo. Esta se llama mía. Mi perra se llama mía. Y todos mía. Ay, ahorita te... Ahorita me llama. Ok. Entonces, vamos a, a mirar qué visualizar. Es una técnica, es una herramienta para llevarte del punto A imaginario al punto B. Entonces, yo utilicé la técnica de la visualización cuántica hace siete años. Escribí este libro, escribí otro libro, escribí otro libro, entonces ya llevo... 10 libros, entonces, ¿yo que soy? Yo soy lo que hago, y entonces, ¿yo que soy? Soy escritora, y ya estoy participando como escritora en la Feria del Libro de Barcelona, y en la Feria del Libro de Miami, y en la Feria del Libro de Colombia, y en la Feria del Libro, donde hayan ferias de libros, yo voy a ir, ¿por qué? Porque hace 7 años empecé a trabajar la técnica y hoy ¿cuántos libros tengo? tengo 10 y ¿cuánto está escribiendo? estoy escribiendo otro y dentro de 10 años con la ayuda de Dios, que Dios me dé vida porque Dios es el dueño del futuro y yo creo que Dios me va a dar esa vida, entonces voy a tener 20 libros, entonces en 10 años voy a tener un conocimiento diferente. ¿Por qué? Porque aprendo a reconocer la tentación cada día. ¿Para qué? Para no abandonar el proyecto. Porque hay mucha gente que llega y te roba ese sueño. Hay mucha gente que ha querido que yo no haga este reto de 45 días todos los días. ¿Por qué? No sé cuál es el problema. Perder tiempo, lo hace gratis, no lo está cobrando, nadie la ve, ninguna mujer está acá, y yo sé que sí estás acá. Lo que pasa es que lo haces al escondido, de nadie lo ve, pero sí lo ven, porque yo sé que tú sí estás viendo este video. Y yo sé que dices, ay no, Marimelda, tan cansona, no la quiero, me bota, y después dice, ay no, venga, Marimelda, venga. Sí, dígame qué tengo que hacer, porque estoy a punto de abandonar un proyecto y yo veo que Marimelda no abandona, no abandona, porque no abandona Marimelda, porque yo he aprendido a reconocer la tentación de abandonar las, los proyectos, porque yo he aprendido, porque llegan ladrones... Llegan ladrones y te dicen, ay, se está perdiendo el tiempo haciendo ese reto de 45 días. Un, un reto nadie lo hace porque es que son 45 días. Y yo digo, espérate un momentito, que es que en 45 días yo educo a mi cerebro porque aquí la que manda soy yo. Y yo sé que yo la mando. Y entonces se demora 45 días para formar nuevas redes neuronales. Y lo digo porque yo... No pierdo mi tiempo, porque lo que yo estoy haciendo es que estoy aprendiendo a reconocer la tentación. Y si a Mía, que es mi perra, yo la puedo educar, le puedo decir, Stay, no, y le pongo un hueso al frente, y esa perra se queda quieta, porque es que si no se queda quieta, Vamos a tener un problema ella y yo, porque yo la estoy viendo, y ella ya sabe que yo la estoy viendo, y ella se tiene que quedar quieta, y ella no se mueve, y la y la aquí, mira, estoy hablando de ti, es una, es una pitbull, es una american people y yo antes pensaba que era muy peligrosa y no, es, es muy linda pero es educar con disciplina es aprender a reconocer la tentación es saber que mi yo me ve mi yo me ve, mi yo del futuro me ve y yo tengo que estar conectada con Dios y si Dios lo dice yo lo creo y si yo digo que lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo y con la ayuda de Él yo lo puedo hacer. Entonces, metáfora, moraleja. Aprende a reconocer la tentación. Eh, yo estoy creyendo en que hoy hice mi mejor trabajo y estoy conectada con mi yo del futuro, porque es que yo acabé de hacer acá es un libro que no ha nacido todavía, que no está escrito todavía, pero que yo sé que va a salir un libro de acá y quien no va a leer tu yo del futuro y cuando tu yo del futuro tenga, hoy tienes 30 años Ana, yo sé que tú estás aquí, tú tienes hoy 42 años Viviana que yo sé que también estás aquí. Marta, tú tienes 43 años, que yo también sé que estás acá. Cuando yo saque este libro, tú vas a leerlo porque vas a entender que es muy importante aprender a reconocer las tentaciones. Porque sabes que es muy importante aprender a vivir con una vida con dominio propio. ...y que yo lo hice todos los días... ...y a lo mejor hoy no estás acá conmigo... ...pero algún día vas a decir... ...ay, estoy como tan aburrida... ...quiero abandonar algo... ...y apenas se te viene a la mente y dices... ...ay, no, pero Marimelda... ...ella no abandona, ella lleva... ...uy, no, Marimelda es persistente... ...persistente... ...ella está ahí todos los días... ...ella... ...como ahora ...ay, no, yo voy a volver donde Marimelda... ...y viene y dice... ...oh, my God, sí, Marimelda tiene toda la razón... Tengo que aprender a reconocer la tentación. No voy a abandonar. No, voy a seguir con mi proyecto. Viene otro y te dice, ay, usted no haga eso. No, no voy a hacerlo. Ah, pero es que usted pierde el tiempo. Nadie la ve. Sí, sí, sí, sí, sí me ven. Sí, yo lo sé. Entonces yo tengo que creer en mi yo del futuro. Y hoy... Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente presente, pensante y la mente emocional. Por eso a mí me gusta tanto aprender cómo funciona la mente. Imagínate. ¿Cómo sería la vida? Imagínate, Marta, me encantaría que estuvieras viendo esto. Me encantaría. Mi yo del futuro te ama mucho y me encantaría que estuvieras viendo este taller. Me fascinaría luz que estuvieras viendo este taller, porque esto es para ti. Imagínate cómo sería Marta. La vida tuya de 53 años. Imagínate, Luz, ¿cómo sería la vida tuya de, 30, de 40 años? Imagínate, Ana, ¿cómo sería la vida tuya de 40 años? Viviana, de 52 años. Adriana, de 56 años. Porque siempre tenemos que ir 10 años adelante. Si lograras dominar tu mente racional, puedes convertirte en un ser cuántico, reprogramando tus redes neuronales. Tú puedes convertirte en un ser cuántico, reprogramando tus redes neuronales. Aprenderás a utilizar tu intelecto. Tu intelecto está aquí. En el yo me veo, yo me veo, yo me veo, yo me imagino, yo me sueño, yo me, yo, uy, es que me dan ganas, me, me emociona. Entonces me veo todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor primero se creó en la mente de alguien en un momento dado. Y yo me veo, yo me imagino, yo me sueño en una... En una feria del libro me imagino eh, eh, regalando eh, libros, ayudando, educando, impartiendo información. ¡Ay, qué maravilla! Entonces tu yo del futuro siempre te va a ver. Nunca puedes ser invisible a tus ojos, mujer. Por eso es que cuando vas a abandonar, te sientes tan deprimido, te sientes frustrado, te sientes tan aburrido, porque, porque tu yo del futuro siempre, siempre, siempre te, puede, te va a ver. Entonces, eh, ese es como el, el, el, el mensaje que quiero. Mi yo me ve, mi yo me ve. Pongas eso en la cabeza. Mi yo me ve, mi yo me ve. Técnica, técnica, mi yo me ve, mi yo me ve, aprende a reconocer la tentación, tu yo del futuro te ve, nunca puedes ser invisibles a tus ojos, nunca puedes ser invisible a tus ojos, escriba eso, yo nunca puedo ser invisible a mis ojos, ni a los ojos de Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, es que, es que es que como ay, Dios me Dios me ve, Dios Dios tú vas acá. Tú vas acá. Tú vas acá. Dios me ve. Y todo lo ve. ¿Me ve? Claro que sí. Entonces, eh me gusta mucho eh, trabajar y la verdad es que me, yo trabajo es, es con Dios porque es lo que tengo que entender. Y si Dios me ve y si mi, mi, Dios, mi, mi yo del futuro me ve, ¿para qué me voy a tentar comiéndome un hueso? Y si un animal... ...se educa... ...y si un animal se reprograma... ...¿cómo no yo... ...que soy humana... ...me voy a reprogramar? La verdad... ...sí se puede cambiar... ...sí se puede cambiar... ...lo estoy viendo clarísimo... ...pero muy claro... ...yo nunca lo había visto tan claro... ...hace siete años... Lo escribí, porque estudié, pero hoy confirmo que esto es verdad y que un libro y, un, y, y aprender sí si cambia tu perspectiva y sí si cambia tu manera de ser. Y hoy me doy cuenta que si un perro aprende, que es un animal, ¿cómo no voy a aprender yo que soy una humana. Entonces, moraleja, si sí podemos aprender. sin sí, mujer, no abandone, por favor. No abandone, manténgase, manténgase, manténgase, manténgase, pero nadie me ve, no importa, pero no estoy haciendo, no importa, manténgase, manténgase, manténgase, manténgase. chao, chao. Mujer hermosa, me escribes, por favor, necesito que me escribas. Eh, yo sé que tú estás ahí, que estás viendo este video y yo sé que Dios está muy contento con todas nosotras porque estamos aprendiendo a reconocer la tentación y las tentaciones solo son pruebas que tenemos que superar bueno mujer hermosa, I love you so much, chao